jueves de la 23 semana del tiempo ordinario del evangelio según san lucas capítulo 6 versículo de 27 al 38 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos amen a sus enemigos hagan el bien a los que los aborrecen bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difama al que te golpeen una mejilla preséntale la otra el que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. y El que te pide, dale, y el que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes o en cambio amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos porque su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibieran una medida buena, bien sacudida y apretada y rebosante en los pliegos de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. La primera convicción de Jesús que queda patente en este discurso es que el mundo no se transforma, hacerlo más humano, cambiando estructuras políticas y económicas. Eso es importante, es fundamental incluso, pero no es lo decisivo el mundo se transforma cambiando a las personas. Por eso Jesús en este discurso no dice ni palabra de lucha política o económicas. La propuesta de Jesús o su mandato a sus seguidores es la búsqueda de la instauración de una sociedad construida sobre las bases de unas relaciones absolutamente contrarias a las establecidas hasta el presente una sociedad que puede perfectamente prescindir de su división de clases y a la cual se llega no por la eliminación de clases dominantes, sino por la eliminación de las estructuras y sistemas que están a la raíz de la división clasista. Jesús vio que lo decisivo en la vida es la humanización de los seres humanos. Odiar, injuriar, humillar, robar, Pensar mal para acertar, todo esto es inhumano. Pero lo humano químicamente puro no existe. Lo humano siempre está mezclado con lo inhumano. Por eso Jesús propone como modelo de humanidad el amor que vence al odio, la mansedumbre que vence la injuria, la aceptación de la ofensa que vence a la humillación, la renuncia a lo propio que vence al robo, el juicio bueno que vence al mal pensado. Es decir, las únicas armas que propone Jesús para la realización de este proyecto, de sociedad nueva, son el amor, la bendición, empezando por los enemigos y la oración, el perdón activo, entendido como pasar por alto una ofensa a condición de que el agresor tome conciencia del mal que causa y cambie el compartir generoso como reacción contra la codicia.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 Husano. El rechazo decisivo a la avaricia y a, las, y a la usura En una palabra, obrar con los demás como quisiéramos que los demás obraran con nosotros Jesús con sus recursos pedagógicos de antítesis y reinteracciones Concreta todavía más Dice, si aman solo los que los aman, que hacen de extraordinario. Si hacen el bien, solo los que les hacen bien, que tienen de extraordinario? Si prestan solamente cuando esperan cobrar, que hacen de extraordinario? ¿Qué quiere decir todo esto? Solo la bondad es digno de fe, porque la bondad es lo más propio, lo más original y lo más específico del ser humano. Por eso, el verdaderamente humano es lo que nos hace felices. Solo donde hay humanidad hay paz, respeto, tolerancia, amistad, gozo y disfruto de la vida para todos. Entonces la humanidad para todos solo se alcanza mediante la renuncia a nosotros mismos. Es exactamente lo que hizo Jesús. Esta página del Evangelio es de esas que tiene el conveniente de que se entiende muy bien o demasiado bien. Lo que cuesta es cumplirlas, adecuar nuestro estilo de vida a esta enseñanza de Jesús. Después de escuchar esto, nos reconocemos buenos cristianos. ¿Podemos rezar el Padre Nuestro y decir perdonarnos como nosotros perdonamos? Jesús nos propone dos claves para que midamos nuestra capacidad de bondad y amor. Primero dice, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Es una medida comprometedora, en positivo, porque nosotros sí queremos que nos traten así. Y en negativo es un aviso, con la misma medida con que midan serán medidos. Y segundo, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Cuando amamos de veras, gratuitamente, seremos hijos del Altísimo, dice Jesús. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Los cristianos tenemos de parte de nuestro maestro un programa casi heroico, difícil. Saludar al que no nos saluda, poner buena cara al que sabemos que habla mal de nosotros, tener buen corazón con todos. No solo no vengarnos, sino hacerles el bien. Prestar sin esperar devolución, no juzgar, no condenar, sino perdonar. Que el Señor los bendiga.